¡Hola! ¿Qué tal, fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo yo uso Photoshop en mi flujo de trabajo, un flujo que te va a permitir hacer múltiples archivos en poco tiempo. Dar el intro... Muy bien, cuando usamos Photoshop en términos profesionales necesitamos trabajar rápido. Y en este video te voy a mostrar cuál es el proceso que yo uso desde cero en mi negocio de fotografía escolar. Lo primero es motivarte a que te suscribas al canal. Bien, siempre subimos contenido de valor. Así que si te gustó este video, que creo que sí, estoy seguro, pues espero un like y una suscripción de tu parte. Luego. Lo primero es seleccionar las fotografías usando Adobe Bridge. Esta, así es que vienen las fotografías de la cámara. Entonces vamos a clasificarla. Con Adobe Bridge podemos pisar Control V y pues clasificarla de esta manera. O también a pantalla completa pisando la barra espaciadora. Como ustedes quieran. En mi caso yo le doy una clasificación simple la foto que cumpla con los criterios pues yo le pongo una estrella y automáticamente ya está clasificada una vez que yo tengo este proceso pues yo puedo ver acá en los filtros vamos a ponerlo acá ya cuáles son las fotos previamente clasificadas le doy un clic acá y aquí aparece si usted sin querer seleccionó una entonces en este caso presiona la tecla 0 para quitar una foto previamente clasificada. Muy bien, una vez que yo tengo las fotos, las fotos clasificadas, lo que sigue es renombrarla, es decir, ponerle nombre. Aquí yo veo que tiene un nombre que no es el que tiene por defecto. Si yo pongo las fotos no clasificadas, vemos que tiene el nombre que le da la cámara. Para hacer esto es tan fácil como seleccionar todas usando Control A o dándole ID. A select all y seleccionamos ahora la opción tool bash rename que es renombrar por lotes, por grupos de fotografía, entonces aquí ya yo procedo a ponerle una secuencia y a ponerle un nombre fácil y sencillo, le damos a renombrar y aquí entonces tenemos todos estos nombres, estos son nombres estratégicos, porque porque recuerden que lo que queremos es automatizar el proceso, muy bien una vez que yo tengo esto, voy a crear mi base de datos, pero ¿para qué? Bueno, yo lo que quiero es, a partir de un documento base, que se lo voy a mostrar ahora, crear múltiples archivos, es decir, a través de este documento, que prácticamente es un calendario con las fotos del niño, pues crear múltiples archivos. Ya yo lo tengo hecho, se lo puedo mostrar acá, ahí está. Y este proceso se hizo de manera automatizada, es decir, que a partir de un calendario se crearon los demás calendarios. Y esto es lo que les voy a enseñar. Hacerlo de una forma rápida y sencilla. Bien. Lo que sigue ahora es tener una base de datos. Para ello vamos a utilizar Microsoft Excel. En esta base de datos estaremos usando los nombres de las fotos. Escribimos una variable que se va a llamar niño. Entonces aquí procederemos a escribir los nombres de las fotos. Así que se llama. Con la extensión extensión.jpg, y lo ven en Excel también automatizo, arrastro y suelto, y ahí está. Lo único es que a estos números hay que ponerle el cero, y listo luego yo guardo esa base de datos importante en formato de texto archivo guardar como busco aquí el destino y elijo aquí texto delimitado por tabulaciones la extensión txt ese es el formato que yo quiero bien ya yo tengo ya obviamente base de datos hecha le voy a poner base de datos 4 y listo ya no me interesa así que lo cierro adiós bien tengo la base de datos ya tengo los archivos renombrados lo que sigue ahora es trabajar con el documento base ya este documento base está hecho ya ya se lo mostré es este documento que tenemos acá y que le voy a colgar este archivo en este video para que ustedes vean cuáles son las capas que forma dicho documento que no están complejo y si usted ya tiene conocimiento previo de photoshop pues va a entender los diferentes tipos de capas pero brevemente lo voy a, a, a mostrar aquí tenemos lo que son los fondos este fondo que está aquí atrás ahí está con una opacidad de un 70% para que no tenga ese contraste con respecto a los demás elementos bien un fondo blanco que es este que está acá, no lo quise lo apago para que se puedan distinguir los días de los calendarios con respecto a la fotografía, aquí está la foto que está dentro de un recuadro que es este que está acá a través de la técnica de clipping mask o máscara de recorte, es decir yo pongo cualquier, cualquier foto, cualquier capa encima y si yo quiero que esa capa esté dentro de una capa inferior pues simplemente seleccionamos vamos a layer o capa y activamos crear máscara de Recorte o clipping Mask si tiene el photoshop en inglés también podemos pisar aquí alterna nos ponemos en el centro aquí en el medio de las dos capas y se activa esta técnica de clipping Mask o máscara de Recorte lo que ven aquí arriba son capas de ajustes extras para que para mejorar un poquito la fotografía si ¿Sí ustedes ven? Esta es la fotografía cruda, vamos a dar un zoom y vemos que tiene una ligera dominante de color, la cual se eliminó con una capa de equilibrio de color, ahí lo ven. Y se niveló un poquito, se le puso un poquito más de luz usando lo que son los niveles. Recuerden que estas capas de ajustes se crean dándole un clic a este icono, ahí está, niveles y equilibrio fuera que yo usé o también dirigiéndonos al menú capa, capas de ajustes, aquí está. Bien, y que se nos queda, que se nos queda, ah, el, el calendario, lo ven, que es este que está acá, el síganos en Instagram, el texto y 2020 que es esto. Es decir que ahí está explicado cómo fue que se hizo este archivo y que además se lo voy a poner en un enlace en este video. Ahora viene ahora lo interesante, la automatización, cómo yo voy a crear todos esos archivos de una forma rápida, es decir, que se reemplacen las fotos y que yo pueda crear esos calendarios. Lo primero es seleccionar esta capa y le voy a poner un nombre, niño, esa es la variable, es lo que va a cambiar. Bien, ya está aquí. Luego me voy a imagen, variables, definir. Y aquí entonces lo que voy a hacer es definir la variable, aquí importante, aquí usted va a poner exactamente la variable que usted creó en su base de datos de microsoft excel se recuerda yo le puse niño y ahí está niño muy bien una vez que ya la variable está definida pasamos al botón siguiente y esto se hace para que para importar la variable, la variable es el archivo de texto, recuerden que se creó en Microsoft Excel y que ahora se convirtió en un documento de texto, le damos a importar y buscamos ese documento de texto, de todas de todos estos documentos al que yo creé fue base de datos 4 es este que tenemos acá, le doy un clic y le doy a cargar le doy ok y automáticamente vemos que ya photoshop reconoce ese documento lo que hay que hacer ahora es clicar ok dale archivo exportar pero antes antes voy a especificar una carpeta vacía para que ustedes vean que sí funciona eh, una carpeta vacía vamos a ver la voy a crear la voy a crear previamente para que ustedes vean que no, que no es cuenta y la voy a crear en la carpeta documentos vamos al piso mejor en piso carpeta new folder y le voy a poner evidencia aquí que se van a crear los nuevos calendarios bien ahí está evidencias ok ahora sí archivo exportar pero un momento un momento un momento todavía quiero que se vea el proceso en tiempo real así que voy a llevar esto esta, esta carpeta la voy a poner aquí al lado para que vean y la voy a dejar vacía y lo ven está vacía lo pueden ver no tiene nada Ahora sí, archivo, exportar, conjunto de datos como archivo. Es decir, que cada dato ahora se va a exportar como archivo independiente. Ah, selecciono la carpeta. Recuerden que la carpeta se llama evidencia, que está en Visual. Ahí está. Le doy a hacer folder Y vamos a ver. Le damos OK. Y vamos a ver si aparece. Vamos a ver si aparece. Ahí está. Comienza a aparecer. Comienza a aparecer. Dele un zoom a la cámara. No se le pueda ah no, que no se le puede dar zoom, pero ustedes están viendo como ya esos archivos comienzan a aparecer y si lo busco en Bridge, lo busco en Bridge aquí, vamos a ver, um, Picture um, Evidencia, aquí está Evidencia miren cómo ya comienzan a crearse, interesante, miren cómo ya comienza uno por uno a crearse de una forma fácil y sencilla y este es el flujo de trabajo automatizado que yo uso usando Photoshop, es decir que en menos de 10 minutos yo puedo crear múltiples archivos. Y eso usted, si a lo mejor usted no hace foto escolar, como en mi caso, usted lo puede usar para hacer diplomas, para hacer carnet, para cualquier uh, lote de trabajo que tengan ciertas propiedades en común y que usted pues quiera automatizar. Nada, espero que te haya gustado el video. Te dijo ahorita que si te gustó el video, te suscribe al canal si te gustó. Si no, pues vamos a tratar de hacer más videos. Que puedan cumplir con tus expectativas bien hasta aquí este video tutorial dios te bendiga y chao chao